Residentes en la comunidad El Alto del municipio de Villa Tapia Se quejan por el mal estado que presentan la calle de esa localidad Además del servicio eléctrico Estaba en proyecto con esta carretera Que lo que vino fue a dañar los frentes de la casa verme de la, de la ah. cantarilla que está ahí la cantarilla. ¿Qué ah, la cantarilla? Esa cantarilla, los pleitos que nosotros hemos echado aquí porque han venido de diferentes comunidades que están trabajando a llevarnos la cantarilla de ahí. Nosotros decimos que no, que se vayan a la vega a, a, a comprar cantarillas. Donde la venden. Aquí han venido síndicos y autoridades fuertes. Y hasta no han traído la, la, la guardia ahí por llevárnosla. Y la comunidad no dejamos que nos la lleven. Porque eso nos pertenece a nosotros. Ya yo ni me acuerdo, yo creo que eso fue el primer gobierno de Lonel que trajeron eso para la carretera de nosotros. Y miren a dónde están. Y están ahí con la comida. Le voy a decir algo de la ingeniera, porque nosotros hicimos reuniones ahí. Y ella cuando se estaba en mano, ella tiene el dinero de este proyecto. Lo que pasa es que ella se lo cogió y nos dio 15 días para venir a acabarlo. ¿Saben el nombre de la ingeniera? No, pero se puede averiguar. Se puede averiguar el nombre de ingeniera ¿Qué tiempo tiene que se reunieron con ella? Uh, eso va para los años. En Cámara Jurel de Jesús, NTN, Robinson Palanco.